Libertad de elección de colegio suena muy bien, pero si tú tienes que elegir entre un colegio público que es un, que es un barracón o es un colegio construido por fases en las que aún no se han acabado el colegio, como quiero recordar el colegio de la Unión el colegio Rey Juan Carlos I y tantos otros o si, tienes, o si el colegio público tiene aulas que tienen un calor soporífero hay muchísimas plataformas y ampas de todo el país que están denunciando las altas temperaturas dentro de las aulas si en el patio no hay espacio de sombra porque lo del arbolado eso ya pasó a la historia Pero es que no hay ni, ni siquiera sombra artificial evidentemente si tienes que elegir bueno o un colegio que tenga amianto que como sabéis es cancerígeno como sabes es cancerígeno si tienes que elegir entre un colegio público en unas situaciones deficitarias o un colegio concertado en unas mejores condiciones, evidentemente tú, para tu hijo, para tu hija, ¿qué vas a elegir? Un colegio concertado. Vale. Eso no es libre elección. Eso no es libre elección. Libre elección sería que tu colegio público estuviera en las condiciones que debe estar el colegio público y que pudiera competir con el colegio concertado y luego tú eligieras.